ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre.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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, celebramos hoy a nuestros patronos, pero la fiesta arquidiocesana como tal será el próximo sábado 7 de mayo en el colegio Clara Jackson, donde, bueno, ahí se encontrará la familia de la arquidiócesis celebrando a los santos patronos. Felipe y Santiago son dos de los apóstoles, dos de los doce. Felipe, el más griego de todos, porque su nombre es griego, aunque era de Benzaida, pero sin duda tenía alguna conexión con ese mundo cultural, como algún detalle del Evangelio nos lo revela, cuando habla de aquellos griegos que se presentaron a Felipe para que les a Jesús y Santiago por el contrario va a ser el líder de la comunidad judeo cristiana después de la resurrección de Cristo Jesús y era pariente del Señor, hermano del Señor sabemos que no hermano en el sentido que usamos comúnmente sino como pariente de Jesús, hay dos Santiago o Jacobo en el Grupo de los Apóstoles, el Mayor, patrono de España, 25 de Julio, y Santiago el Menor, que es hoy el que celebramos. San Felipe y Santiago. Cuando los españoles desalojaron de este pedacito de la Bahía de Montevideo, que es esta península de San José, a los portugueses que se habían instalado, y Bruno Mauricio de Zavala, 1724, viene de Buenos Aires y, e inicia lo que fue luego la ciudad de Montevideo, le pone San Felipe de Montevideo. Como Felipe y Santiago se celebran juntos en la liturgia católica desde hace siglos, finalmente cuando se establece el 1 de enero de 1730 como tal, la ciudad con el cabildo etcétera el nombre oficial pasa a ser san felipe y santiago de montevideo en el año 2018 tuvimos la enorme alegría que como allá en roma en la iglesia de los santos apóstoles de donde se veneran las reliquias de los apóstoles felipe y santiago se iba a hacer la recognición de las reliquias, o sea, se iba a abrir el cofre que las contiene, le pedimos al párroco que nos cediera algún pedacito de las reliquias de nuestros patronos y así lo hizo. Lo trajo solemnemente, algunos lo recordarán, cuando el Congreso Mariano y luego fueron colocadas allí en el altar de San Pedro, donde las podemos venerar hoy especialmente en el día de su fiesta. Solo me voy a referir a una frase de la Palabra de Dios de hoy, que es la que dice la Carta de San Pablo a los Corintios. Dice Pablo, hablando de la resurrección de Cristo, les he transmitido en primer lugar lo mismo que yo recibí. Bueno, esto es lo que han hecho los apóstoles y esa generación tras generación de los sucesores de los apóstoles, los obispos, pero también de todo fiel cristiano que transmite lo que a su vez ha recibido. En definitiva, es la fe apostólica. Aquel que ustedes han matado ha resucitado. Es el anuncio del querigma, que Jesús está vivo, exaltado a la derecha del Padre, que Él nos envía al mundo a anunciar el Evangelio y a llevar a ser transmisores, signos, portadores del don de la salvación. Un don que obviamente nos supera, que es el don que brota de Cristo muerto y resucitado. Esto que recibí, a su vez, se lo transmito. Bien, cada uno de nosotros hoy, unido a los apóstoles y de un modo especial, a nuestros patronos Felipe y Santiago, está llamado también a ser consciente del don recibido para muchos de nosotros ese don lo hemos recibido a través de nuestros padres que nos han educado en la fe, para otros quizá no, fue a través de catequistas, del abuelo, de la abuela, de alguna persona, pero es algo que recibimos. Estamos llamados a transmitirlo, a anunciarlo, que lo podamos hacer con la ayuda de Dios.